Ahora mismo nos dicen que en Granada van a hacer desde Fomento tres cosas. Uno, en primera fase, es meter el ave en superficie, además hacer el desdoble de la carretera de Córdoba. Y en segunda fase, hacer el soterramiento del ave. Muy bien, pues decimos, priorizar y hacer primero el soterramiento del ave, el desdoblamiento de la carretera de Córdoba, y así esto no hará falta.